Y si me hago la primera kill sin mirar, tío Sería un poco locura Es puro show, ¿no? Me hago así, espérate, que no vea Ahí, ahí, vale, tengo que apoyar la mano así, vale Entendido Digo, No quiero dejar ningún hueco para que no sea fake Voy a buscar primero un arma, rápidamente Una escopeta, puede ser, para si mato de un tiro Eh, pues, la primera kill no va a ser, ¿eh? Sí, venga, va No. no puedo, claro <risa> Digo, la primera <risa> La primera quise mirar Claro, si hago así, suelto el ratón Es que soy gilipollas, tío Tengo un tío aquí metido, eh ¿Qué de pie? No Pero mi bala sí ¡Pah! Hacemos otro intento, eso me ha gustado, eh Marcha atrás. Mira cómo sé que está aquí, eh. Vamos a ver. De pie, colega, de pie. Boteflick challenge forever. Puro aim, baby Puro aim, baby o sea, Se ha comido ¿eh? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? Fuera de mi pantalla, me cago en Dios, eh Fuera de mi pantalla Me cago en... Me cago en que te meto en toda la boca así ¿Qué hace en mi pantalla, tío? Que qué te vayas de mi pantalla Gracias, joder Gracias Hago en San Cristóbal. No puede ser, tío. <risa> <risa> se ha volatilizado ¿Cómo se dice, tío? Bolitizado No, tío Volatiz... ¿Cómo se dice, tío? Volati... No me acuerdo, tío Se ha pirado muy lejos Y espérate que no me, me haga otra ahora Porque había otro por aquí Volatilizado Ahora lo he dicho, tío Ya han pasado 20 kilómetros el está por aquí, yo creo ¡Ah! ¡Dios! ¡Santo de mi vida! ¡Qué susto me ha dado! ¡Cabrón! Bienvenidos a Pandora ¿Ciudad de vacaciones? Dígame A ver qué hay por aquí Me encantan los gráficos, tío, del Borderlands y mezclas así con el Fortnite me parecen auténticamente que podría el juego estar así, por favor. Eh, una pis. ¿En serio? <risa>